Hola, ¿qué tal gente? En este video nosotros vamos a ver cómo se inserta un índice de la manera correcta en un documento en Word. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo mi índice, yo tengo los números bien organizados y que todos quedan de manera vertical. Entonces, si se fijan en mi índice o mi tabla de contenido, yo tengo el título, tabla de contenido, tengo capítulo 1. A cada capítulo nosotros tenemos tema, subtema, o sea, título 1, título 2 y título 3. Aquí yo tengo que capítulo 1, si sombreo la palabra capítulo 1, nosotros le pusimos título 1 en el documento. Si se fijan aquí, yo tengo 1.1, viene siendo un subtema del capítulo 1 y obviamente le pusimos título 2 aquí arriba. Si se fijan en esta parte aquí, nos ayuda a tener, por ejemplo, si yo tengo capítulo 1, le doy título 1. Si tengo un subtema, por ejemplo el 1.1, le doy título 2. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a borrar el índice y vamos a hacer el proceso. Porque aquí yo tengo mi documento todo terminado. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a darle a eliminar todo. ¿Verdad? Entonces, aquí yo tengo mi documento. Yo voy a hacer lo siguiente. En el documento yo voy a empezar tema por tema y yo voy a añadir el título que le corresponde por ejemplo aquí yo tengo capítulo 1 yo quiero que sea título 1 entonces le voy a dar un key aquí a título 1 entonces eso se modifica de manera que yo doy clic derecho y doy a modificar y ahí me voy a poner el tamaño del título si yo quiero que sea a 16 vamos a ponerlo 16 yo quiero que tenga el tipo de letra times New no roman y por ejemplo quiero que te sombre eh, que tenga una línea verdad entonces ahí tiene una línea le doy a aceptar si se fija me dio las indicaciones entonces cada vez que yo inserte un título 1 en mi documento eh, va a tomar esas características ese formato entonces aquí planteamiento del problema vamos a ponerle título 2 damos un clic en título 2 y vamos a seleccionar cómo queremos que aparezca queremos que aparezca vamos a ponerle otro color solamente es para diferenciar Vamos a ponerle azul y vamos a ponerle tamaño 14 Tiny Roman también. Ok, si se fijan, míralo ahí. Entonces ya yo tengo el formato título 1 y título 2. Entonces sigo mi documento. Y si se fijan, ya automáticamente se hizo. Pero yo vengo y sombreo y le doy a clic a título 2. Porque en el caso mío yo estoy repasando. Vuelvo sombreo y doy título 2. Sombreo, título 2. Doy clic en título 2. Sombreo y doy clic en título 2. Sombreo, doy clic en título 2. Entonces, una vez yo termino con todos los títulos 2, sombreo, doy clic en título 2, sombreo, doy clic en título 2, chequeo también las modificaciones del título 3 en caso de que una persona tenga subtema de un subtema. Por ejemplo, aquí objetivo general, dijimos que iba a ser título 3, ¿verdad? Entonces yo sombreo y doy a título 3 y le doy clic derecho para modificar las opciones que queremos. Clic derecho, modificar. Y ahí seleccionamos, vamos a dejarla tal y como está, que sea Tiny Roman, tamaño 12 y negro. Está bien. Entonces, una vez yo tengo todos mis títulos. Ah, la última es capítulo 2, eso es título 1. Damos clic. Ok, una vez yo tengo entonces todos mis títulos ya seleccionados pues entonces yo me voy a ir a la primera página o a la página donde yo quiero que salgan donde salga la tabla de contenido simplemente yo le voy a dar aquí en la pestaña referencias y en referencia le vamos a dar a tabla de contenido me va a dar unas cuantas opciones si yo elijo la primera o la que más me guste entonces elijo la primera y fíjense aquí como ya si quieren cambiar la palabra contenido y ponerle índice ya eso es opcional de la persona entonces ahí está aquí tengo la tabla una vez yo tengo mi índice yo puedo venir a mi trabajo y agregar tema por ejemplo yo puedo poner aquí eh, Capítulo: algo que continúe en el capítulo 2, vamos a poner eh, tema 2.1 que viene siendo un título 2, cierto. Entonces, sombreo, me voy arriba al documento y lo elijo como título 2. Entonces vamos a poner aquí un texto. Ok, ponemos el texto, verdad? Tengo que tema 2.1 es un título 2. Entonces vengo arriba. Y como yo añadí un tema nuevo, simplemente le voy a dar a actualizar tabla. Si se fijan, tengo que darle a actualizar toda la tabla. Y miren cómo me aparece el tema 2.1 que yo acabo de agregar. Cada vez que ustedes agregan un tema nuevo, simplemente le dan a actualizar tabla y le dan a actualizar toda la tabla. Y ahí está. De esta manera se hace un, se inserta un índice. En Wall, espero que les sirva de ayuda. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos la próxima.